Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Oye, lamento, eh, lamento los problemas de haberme demorado un poco en haber Llegado a la transmisión, he estado con tantos dramas con este computador en los últimos días y todo por absolutamente mi falta. Pero de todas maneras, agradecido de que estén acá. Agradecido. Bueno, y vamos a estar hablando un poco de lo que habíamos hablado en el anuncio. Eh, vamos a estar hablando un poquito de pixel art Vamos a hacer un pequeño tutorial Y vamos a estar guiándonos un poco de Cómo empezar en todo esto Primero, más que nada Para la gente que quiera aprender un poco más Y también para la gente que Quiera descubrir Si esto es lo que le gusta o no De antemano Pido Voy a avisar que Estoy teniendo problemas Serios con el equipo Así que, si en algún momento notan algo extraño, es definitivamente porque no estoy en las mejores condiciones para transmitir Pero... tratemos de ver qué pasa, veamos si se va a poder en realidad No... no, no, no prometo nada En fin, eh, partamos por lo más básico o sea, primero, ¿en qué estamos trabajando? Eh, este programa que ustedes ven acá Es eh, un programa que se llama As Sprite. Me dice que me escucha un poquito bajo ¿Me voy a subele un poquito el micrófono Ahí sí Ahí debería escucharme un poco mejor Ya eh, Primero voy a hablar un poco del programa que estoy usando acá eh, el programa que estoy usando yo, en este momento, se llama Asusprite. Es un programa que en sí está diseñado específicamente para lo que es pixel art. Ahora, la gracia del pixel art en sí es que es un medio que no necesita que ustedes tengan un, um, me, un programa en particular. O sea, ustedes no tienen que comprarse este programa específicamente para poder hacer pixel art. Cualquier programa de diseño gráfica que ustedes quieran usar, que les permite usar un, un pincel de un, sin borde suavizado, les sirve perfectamente. Y eso incluye eh, Paint, GIMP, Photoshop, etc. Cualquier programa que ustedes quieran utilizar funciona a la medida que, obviamente, queremos usar eh, un, un pincel con borde duro para lograr lo que todos queremos, que es el efecto pixelado ahora ¿qué se necesita para hacer pixel art en sí bueno ayuda a tener una experiencia previa eh, en cuanto a dibujo más que nada porque saber dibujar obviamente esto es en el fondo de ilustración digital y más allá de eso las ganas las ganas de intentar hacerlo y nada más ahora si bien es cierto que a diferencia de otras disciplinas de ilustración digital hay elementos que no se dan eh, que, que, va, eh, que se dan exclusivamente a nivel técnico eh, como por ejemplo manejar los colores, manejar por ejemplo qué tipo de herramientas se pueden usar en cualquier caso se ven ustedes que todo va a depender exclusivamente de qué es lo que quieren hacer. No tienen que sentirse nunca presionados a tener que hacer cosas demasiado elaboradas o demasiado potentes o demasiado impresionantes a la primera. Al igual que en cualquier otra disciplina, y no solamente en el arte, lo importante es que vayas practicando. Todo esto se basa en practicar, experimentar, Quizás leer un poco de documentación, buscar algún tutorial, alguna guía. En el caso de Pixelar, por ejemplo, siempre van a tener un catálogo gigantesco de sprites de juegos. Y eh, pueden, eh, si por ejemplo les gustan los sprites de Pokémon, pueden ver cómo están hechos, tratar de replicarlos. Si les gustan los sprites de los juegos de pelea, como no sé, Street Fighter o SDK, también pueden ver los colores, cómo están diseñados los personajes, etcétera. Eh, nunca, nunca se sientan intimidados a realizar nada en particular más allá de que pueda empezar porque no les va a quedar bien a la primera ni nada por el estilo nadie nace sabiendo y todos se construyen en base al tiempo obviamente tampoco tampoco la idea es que ustedes se vuelvan un monje budista y traten de armar algo gigante a lo largo de 100 años y no, no no, no, no, mira hay un consejo que siempre da un amigo, que se llama Eto que dice que, para empezar, lo mejor es partir con algo súper chiquitito súper chiquitito uno toma cuatro colores, los mismos que se ocupan en el Game Boy que es una paleta súper simple, súper relajada, que no tiene mayores problemas y en base a eso, ustedes van trabajando por ejemplo, quiero hacer una manzana Viola, una manzana. ¿Me gusta cómo se ve? Sí, me gusta cómo se ve. Perfecto. Eh, ¿La hago con cuatro colores? ¿Ya? Cuatro colores. Perfecto. ¿Puedo hacerla más grande o hacerla más grande? Agregarle más detalle. Y, y así ustedes pueden ir progresando en ese sentido. Por ejemplo. Eh, pongamos que quiero hacer esa manzana en este fondo blanco. Ahí vamos a tengo esto aquí y quiero hacer una manzana obviamente una manzana es eh, una esfera yo tengo un color siempre voy a trabajar con sí, voy a estar trabajando con estos cuatro colores que están acá entonces tengo un color base es ¿no? un color que sea el base ese por ejemplo tengo mi círculo tengo un color ahora que va a ser como la parte iluminada que es donde le llega la iluminación pum Ahora tengo un color un poco más oscuro para aplicar donde no va a llegar la luz, que es donde va a estar la sombra. Y tengo un color más oscuro que va a ser el tallo de la manzana. Listo. Y ahí tengo una manzana. No es una manzana 100% genial porque la estoy haciendo rápido, pero es un buen inicio. Eh, Obviamente, como yo crezco más allá de esta manzana, obviamente podría empezar a hacer más frutas, más cosas. Pero lo más importante siempre es practicar. Practicar. Estudiar a su alrededor, ver, por ejemplo, si ustedes tienen un objeto en su casa, no sé, algún personaje que les guste, tratar de dibujar un sprite de ese personaje, siempre tratando de partir en chiquitito. Cuando yo les digo, chicos... ¿Qué, ¿Qué es lo que sería un canvas chico en píxeles? Por ejemplo, el canvas que tengo acá, o sea, el área de dibujo que yo tengo acá, es de 32 píxeles, que son aquí, que son 32 píxeles para allá, y 32 píxeles para acá. Si uno, por ejemplo, viene de otras disciplinas de la ilustración, uno, obviamente, usualmente trabaja en resoluciones gigantes, como 2000 por 2000, y eso puede parecer... Puede, puede, puede ser parecer un poco gigante el salto de trabajar de una resolución tan grande a una tan chica como esta. Pero todo se basa en la escala. Todo se basa en la escala en la que estén trabajando. ¿Y por qué digo que se basa en la escala? Porque en el fondo la gracia del pixelar es que ustedes quieren lograr esa estética pixelada. Esa estética pixelada que bueno básicamente es la gracia del pixelar en sí que estábamos haciendo. Eh, una cosa que no mencioné es por qué yo recomiendo en particular eh, por qué yo recomiendo en particular este este software por sobre, no sé, por trabajar en Photoshop o cualquier otra cosa más que nada porque eh, por ejemplo, Photoshop se puede usar perfectamente, hay mucha gente que utiliza Photoshop sin ningún problema, cachai, para trabajar pero la gracia de este software es que, en sí, una, aparte que es barato, es relativamente barato, es muy útil, siempre está actualizándose y tiene agregando nuevas funcionalidades. Tiene la funcionalidad que se puede animar. Aquí. ¿Qué significa que se puede animar? Que yo, por ejemplo, tengo acá un timeline. Para los que no sepan cómo animar, uno animar básicamente va agregando imágenes, una secuencia de imágenes, una tras otra, para generar la ilusión de movimiento y yo voy a ir agregando un cuadro después de otro para lograr esa animación eso viene integrado dentro del programa y toda la suite del programa todo hace sprite en sí viene diseñado precisamente para trabajar con estas cosas como por ejemplo lo que yo mencionaba un pincel que tenga los bordes duros sin anti-aliasing que se puede trabajar en cualquier tamaño en tamaños más grandes. Más chicos. Y viene también. Yo creo que igual es una de las funcionalidades. Que quizás la gente desestima un poco. Que es la posibilidad de trabajar con paletas definidas. Si bien es cierto. Trabajar con paletas definida No es no es obligatorio. Pueden usar los colores que ustedes quieran. Nunca van a elegir un mal color. O un buen color. Eh, idealmente. Eh, la mayoría de las paletas que vienen en este programa Son bastante buenas para trabajar Y te ahorran Me atrevo a decir que te ahorran bastante trabajo A la hora de decidir Qué colores quieres utilizar para, para Para tu trabajo O para lo que sea que quieres hacer Por ejemplo, una de las paletas que yo creo que Mucha gente debe elegir de la siempre vista Es la paleta de la NES Que son todos estos colores Que si bien es cierto No soy muy fan yo de usarlos pero siempre pueden ser útiles para alguien que quizá no tiene todavía un conocimiento definido de cómo elegir los colores y cosas así. Pero para empezar son colores simples, son colores bonitos y se pueden hacer hartas cosas con ellos. Ahora, tiene, por ejemplo, otra paleta que yo, yo me imagino que la gente va a reconocer al tirar es la paleta del Game Boy. El Game Boy Color. Que se ve así. Ahora, ¿por qué se ven esos colores todos desordenados? Bueno, es que... Cada color dentro de la paleta es... Eh, es como si ustedes tuvieran una temprana. Ustedes eligen un color y pintan con ese color. Pueden modificarle acá abajo los brillos, el, la, los distintos valores de cada color. Ningún problema. Y pueden elegir los colores que ustedes necesitan. Eh, esto sería como una instrucción muy básica y muy muy simple de cómo es el programa eh, obviamente hay, hay muchas otras cosas muchas otras herramientas que ustedes también pueden explorar aquí como por ejemplo eh, bueno igual son herramientas que son comunes dentro de todos los programas de, de edición gráfica de, de ilustración en general este, como por ejemplo el, el clásico balde que sirve para pintar todo un eh, todo un área y las herramientas de forma obviamente con el que puedes hacer, por ejemplo, rectángulos y círculos, aunque usualmente no, no, yo trabajo personalmente, o sea, exclusivamente yo trabajo solamente con el pincel. Ah, eso, es un buen tema también para mencionarlo. ¿Qué se necesita para dibujar dentro de todo esto? ¿Necesito una tablet? necesito una cinti un tra puedo trabajar esto en un ipad ustedes pueden utilizar absolutamente lo que sea que a ustedes les resulte más cómodo yo por costumbre ya porque soy una persona porfiada y me he dado mucho me, me, me, me he dado demasiado tiempo sin darme el, el, el tiempo de practicar con otras cosas yo dibujo exclusivamente con un mouse lo cual puede ser muy dañino para su salud Sobre todo para su, la articulación de su muñeca Si no tienen un mousepad cómodo donde, Sobre el cual trabajar y relajarse eh, Se puede usar eh, una tablet Se puede usar perfectamente una tablet De hecho ahora hace Spray Tiene integrada una opción Para poder eh, tener eh, eh, Para poder funcionar con eh, Puntos de presión O sensibilidad de presión y velocímetro, creo que se llama, no me acuerdo pero en el fondo pueden hacer trazos perfectamente orgánicos con, con una tablet Acesprites se los va a reconocer y va a funcionar todo perfectamente casi como si estuvieran utilizando cualquier otro programa de, de ilustración eh, Pueden usar una pantalla táctil, perfectamente pueden usar una pantalla táctil también un iPad, una Cintiq y no van a tener ningún problema Quizá yo, no, yo personalmente no recomiendo usar algo así si van a estar trabajando en escalas tan chicas como esta. Como este sprite, por ejemplo. Porque personalmente siento que el mouse entrega un nivel de precisión que funciona mejor con escalas tan chicas. Eso, de nuevo, eso es algo que exclusivamente eh, uso yo. Y porque eso es lo que, con lo que yo me siento más cómodo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Como para quitarles un poco el miedo de, de trabajar en todo esto. Más allá de, toda, de, de todas estas cosas que pueden parecer limitantes, definitivamente, eh, yo, yo creo que la, lo único que les falta en realidad es las ganas. Ser siempre la suerte que es un programa. Que consuma muy pocos recursos, O sea, que no es demandante a nivel de recursos. Ustedes pueden trabajar desde un celular, desde una tablet, desde un PC. Incluso pueden hacerlo a mano. Pueden agarrar un cuaderno y empezar a pintar cuadraditos. Y va a funcionar perfectamente bien. Si sí es importante tener presente que para poder trabajar en pixelar Hay que tener en cuenta dos principios que yo creo que son los más importantes. Siempre. Uno es la legibilidad. ¿Por qué digo que la, el, es un principio importante? Porque la elegibilidad... ...a uno trabajar en un espacio tan chico... ...es importante... ...que se entienda qué es lo que está dibujando uno. ¿Y por qué es importante? Porque... Eh, ...muchas veces uno... ...asume... ...que lo que uno está dibujando... ...se entiende... ...simplemente porque... ...uno es el que lo está dibujando. Eh, ¿Y por qué es importante esta elegibilidad? Porque... al trabajar en esta escala tan pequeña uno tiene que aprender a sintetizar la información que tiene si yo quisiera por ejemplo dibujar una persona musculosa y fuerte en esto yo no puedo por ejemplo empezar a, a tratar de dibujar cada uno de los pequeños detalles que hay en su cuerpo, por ejemplo si una persona musculosa llena de tatuaje, yo al tener tan poco espacio tengo que hacer que cada píxel cuente para poder representar esta idea de esta persona musculosa por ejemplo yo tengo que esta es su cara, yo no le puedo hacer, por ejemplo, la barba. La, si tiene una barba muy delgada, que la está resistiendo porque se afeitó recién y ahora hace dos días tiene. Yo lamentablemente no puedo hacer eso en este tamaño. Yo para poder hacer eso tendría que, eh, primero, yo primero para poder lograr eso, yo lo que necesito es eh, aumentar el tamaño. O sea, ya no lo puedo trabajar en ese nivel tan chico, yo tengo que, dibujar que hacer que su cara sea más grande... Y ahora sí puedo, por ejemplo, ahora que tengo mucho más espacio, puedo dibujarle una puedo dibujarle una barba que se le note que en verdad debería haberse afeitado antes, antes de venir a esta presentación. Y quizás también haberse peinado un poco. Eso sí da, eso sí parece una gara con barba. Pero la cara que estábamos trabajando recién, tan chiquitita... Era complicado. Eh, fuera de eso... Eh, otro, otro punto también que quizás sea importante mencionar... Es que... Al de usar colores... Es quizás... Eh, importante tener presente el concepto del contraste. Eh, ¿Qué significa el contraste? El contraste es la diferencia es qué tan legibles son dos colores en un ambiente como el canvas que tenemos aquí. Para poder ejemplificarlo, si yo tengo un canvas que es completamente negro, como este, y yo pongo un color, un punto blanco, yo no importa qué tan chico o grande yo pueda poner esta imagen, yo siempre voy a ver ese punto blanco, porque la diferencia de contraste que hay entre este blanco, y este negro siempre va a ser lo suficientemente grande para que se noten. Pero por ejemplo, si yo tengo este fondo blanco y yo agrego este gris, obviamente yo, si lo acerco mucho, yo alcanzo a ver la diferencia. Yo alcanzo a notar que hay una diferencia, que acá hay un blanco y acá hay un gris. Pero en la medida que yo me alejo, ese gris ya desaparece. Ese es a lo que yo me refiero cuando tiene que haber siempre un buen balance del contraste entre los colores que uso. Eso igual hay que tener conciencia de que lamentablemente por la forma en que funcionan todas las pantallas Cada pantalla tiene una configuración de color diferente Es importante que eh, siempre estén revisando, ojalá, en lo posible eh, Tomar esta imagen y si usted tiene un celular, la vean en su celular Así saber, por ejemplo, yo en mi pantalla esto se ve legible ahí, esto se ve un poco más legible, y esto se ve aún más legible. Y eso funciona porque yo aparte igual tengo otra pantalla para poder ver el contraste que hay entre esos dos colores. Obviamente uno puede jugar con las diferencias que hay en estos, en, entre distintos colores y obviamente no tiene que ser simplemente entre un color más claro y un color más oscuro. Hay colores que hoy, por ejemplo, como el azul, y tienen mucho contraste con el amarillo, pero no necesariamente con el blanco. Entonces yo sé que yo puedo combinar un azul brillante como este, con un amarillo como este, y siempre voy a tener un buen balance de contrastes. O también puedo usar este verde. Dice que este verde va a tener un buen contraste con este azul, pero no va a tener un buen contraste con este amarillo. Y así sucesivamente. Los colores que yo use para cada personaje, de nuevo, es un proceso creativo y ustedes pueden elegir los colores que a ustedes más les gusten. Nunca van a elegir un color malo, pero sí quizás hay colores que son mejores para cada contexto, para cada situación. Ahí entra de nuevo también lo que estábamos hablando hace un rato. Que es sobre el balance y sobre la legibilidad que le damos a cada cosa. Si yo tengo un personaje chiquitito, como este, y solo tengo un espacio muy chico para poder definir su rostro, pongámosle que le quiero hacer dos ojos. ¡Ah! Sí. En dos colores. Le hacemos el, color, el tono de la piel. Y le hacemos su pelo. Se lo vamos a hacer. Mira, si tenemos este fondo blanco. Yo recomiendo siempre que como estamos hablando de contraste. Tratar de no trabajar en un fondo blanco. Completamente. Quizás siempre tratar de usar un color neutral, como un gris o un café. De hecho, tampoco usar un color negro. Eso es por, un, por la sencilla razón. De que lo, un fondo blanco, completamente blanco O un fondo completamente negro Pueden afectar tu percepción de los colores que están en pantalla Porque estos colores lamentablemente al tener valores de contraste tan altos Hacen que tu percepción, no los colores en pantalla sino que tu percepción de los colores se vea afectada Por ejemplo, si ustedes ven los colores que están acá En esta paleta se van a dar cuenta que se ven todos súper diferentes, todo súper diferente, marcado. Pero si yo voy por ejemplo acá a las opciones que tiene Assess y desactivo desactivo esta opción Uf, ahí la no desactivo. Ahora o se ven los colores así y cambia completamente mi, la percepción del color que yo de cada uno. Entonces, yo tengo este personaje, de quiero hacer un color. Y digo, mm, si tengo este tono de piel claro y necesito que se vea, si yo le hago un pelo. un color de pelo rubio. Y yo digo, tiene un corte así como. como gay, lo dejo así. No se ve mucho como que hay una diferencia entre el tono del piel y el tono del pelo. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, ah, entonces le voy a poner el pelo rosado. ¿Viste? Y ahora aparece pelo. Ahora parece realmente que hay una diferencia entre que su cara termina en un lado y su piel empieza en otro. Esa es un poco la importancia también que hay dentro de... Cómo elegimos los colores y cómo deberían funcionar Obviamente acá también entran en otros factores Que por ejemplo eh, Si yo puedo dibujar una línea Entre cada uno de esos tonos También inmediatamente Como han mostrado acá recién el tono de los colores Si yo dibujo una línea entre esos tonos Obviamente cambia automáticamente Cómo yo percibo esos colores Esa es la diferencia Entre cada rasgo Por ejemplo yo quisiera dibujarle una línea ahí para decir que ahí empieza el pelo como yo tengo espacio tan chico, esa línea que está ahí para diferenciar lo que es el pelo de la piel necesariamente ahí se lee como que está esta ceja y la expresión del personaje acaba de cambiar completamente, antes era una persona que estaba peor, tranquilo, y era una persona que literalmente está enojada ¿Y por qué está enojada? Si no, no, no está enojada, solamente queríamos dar una diferencia entre el pelo y la piel No, el esa línea ¡Pum! Cambia la expresión del personaje Eso parte de lo que estábamos hablando recién Hay que tratar de entender bien cómo sintetizamos la información Cómo vamos creando Cómo cada píxel que nosotros vayamos poniendo va cambiando automáticamente cómo se percibe como la información que nosotros estamos entregando va eh, alterando nuestra eh, la, la, la información que queremos dar. Yo puedo, por ejemplo, en vez de poner eso ahí, yo lo pongo ahí. Y ahí tiene labios. Ahora es un personaje femenino. Ahora tiene duda. Ahora está sorprendido. Etcétera. Esas son un poco de las cosas más básicas y simples que uno puede hacer dentro del pixel art Obviamente uno puede, yo puedo agrandar este personaje dejar con mucho más espacio Quizás ahora, como tengo más espacio en su cara Tengo un espacio más grande donde puedo agregar más información Yo ahora puedo agregar más detalles Por ejemplo, ahora que tengo mucho más espacio para dibujar esa línea entre los ojos y el pelo, yo quizás ahora también puedo agregar una nariz, puedo agregar, por ejemplo, ahora no tengo que depender de que haya una disparación ahí, yo puedo agregar esto aquí, y si quiero puedo agregar esa línea, pero como ya aprendimos hace un momento que el contraste entre este tono de piel y el del pelo es lo suficientemente grande, yo realmente no necesito dibujar una línea aquí para dar a entender de que la piel termina aquí y el pelo empieza acá. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo, por supuesto. O también lo que puedo hacer es que ya que no necesito este espacio que está acá arriba, podré usarlo para otra cosa, como por ejemplo, los ojos. Y automáticamente acá nuestro personaje ya tiene un poquito más de detalle. Por ejemplo, oh, esto se ve muy feo, entonces ¿qué puedo hacer yo a ah, seguir trabajando en el pelo acá? Y automáticamente nuestro personaje va ganando mucho más detalle. Pero eso es porque nosotros también tenemos más espacio sobre el cual trabajar. ¿Te das cuenta? Si yo quisiera agrandar esto aún más, obviamente tendría más espacio. Incluso, por, por ejemplo, acá ya podría, por ejemplo, agregar otros detalles. Como por ejemplo, yo podría tomar un color blanco acá y dibujar la parte del ojo. Es, ¿Vendría siendo el iris? No, no es el iris. Pero, por ejemplo, yo puedo agregar el iris acá. Y digo, mmm, este personaje igual su cara se ve muy plana. Podría tomar otro color. Dibujarle una nariz. No, esa nariz se ve fea. Ahí, una nariz. Y quizás ahora agregarle... Ya que necesitamos que se entienda que no es nuestro personaje no es plano. Agregar un tono, otro tono de piel. Para que haya un entendimiento de que ahí hay una forma de una cara si está esta forma de acá que está definida por su silueta acá esto está definido por la sombra entonces ahí ya tenemos un personaje que se ve directamente no se ve tan plano y también se ve mucho más detallado eso es porque uno podemos agregar más diferencias por ejemplo a lo que yo hablaba hace un rato este personaje, yo digo, mmm, pero yo el personaje, la referencia que tengo del personaje, dice que este personaje tiene pecas. Yo no puedo, ¿cómo, cómo le dibujo las pecas acá? Yo digo, ya, obviamente, le empiezo a dibujar pecas ahí, pero yo en la medida que yo le voy agregando las pecas, me doy cuenta que el personaje ahora completamente, no se ve como algo que tenga pecas, se ve más como que aquí tuviera una boca de cierre. Eso obviamente eh, eh, eh, es complicado, no, no, es, no es lo ideal. No es lo que nosotros queremos. No, no es como queremos. No se puede agregar ese, ese detalle ahí. No se puede. Si quisiéramos agregarlo, tendremos que quizá, a lo mejor, usar un color más claro. Pero si agregamos un color más claro, no se va a ver. Porque se va a empezar a mezclar con el color de la piel. Ahí parece más como que tiene sarampión antes de tener eh, pecas. Entonces, ¿qué hacemos? Hicimos... El personaje se entiende que tiene peca, no, no, no se puede, no se puede. Quizás habrá otra. Yo para poder hacer que este personaje tuviera peca tendría que hacerlo aún más grande. Entonces ¿Pues ¿qué hago? Claro, lo hago más grande. Le vendamos su cara. Entonces ahora le agregamos más espacio a la cara. Entonces al tener más espacio en la cara podemos agregar más detalles. Oh, ahora tengo mucho espacio acá me dijo, ya que le puedo agregar pecas Y le puedo agregar una nariz Le puedo agregar una boca también Oh, ahora tengo una boca ¿Cierto? Wow Ahora podría hacerle incluso el pelo más largo Porque obviamente tengo más cara entonces puedo agregarle el pelo acá. ¡Pum! ¡Wow! ¿Viste? Puedo agregarle más pelo de este lado para que se entienda que tenga el pelo largo. Ahora digo, mmm pero se ve como que esto está muy hacia el lado. Como que puedo sacarle esto de acá. Puedo sacarle porque ya sabemos que este color rosado tiene contraste con el color de piel. Entonces yo puedo agregar ese color ahí y esto no lo necesito y se lo puedo poner así wow y ahí inmediatamente va cambiando cómo va evolucionando nuestro personaje agregándole más detalle a todo el asunto. hay un eh, tema sobre por ejemplo cómo sé qué color debería ser el pelo o cómo podría yo saber qué colores debería tener en la cara yo puedo agregar todos los colores que quiera por ejemplo si este pelo este personaje tuviera por alguna razón el pelo de colores eh, no sé, tuviera más de un color en el pelo. Un que tiene un pelo tipo arcoiris. Yo digo, ah, claro, voy a dibujar cada tono del pelo de arcoiris. Porque obviamente así es el personaje. Yo no lo hice. Esto es una, un encargo de hicieron Y tengo que agregarle cada tono de pie, cada tono de color del arcoiris que ve este personaje que tiene. Yo podría, obviamente yo digo, pucha, es que ahí me da el problema porque no, no, tiene mucho más colores, yo, yo debería agregarle más y más colores ¿por qué no agregar un color más claro ahí, un color más anaranjado acá, y ahí voy agregando, ustedes pueden si bien es cierto, antiguamente cuando el Pixelar nació ahí en los tiempos de la NES y todas esas consolas antiguas existía un tema que se llamaba la restricción de la cantidad de colores que podías tener Ustedes se fijan en un sprite de NES, por ejemplo, o un sprite, o la misma paleta de la, de la Game Boy. Ustedes se van a dar cuenta que la paleta de la Game Boy tiene cuatro colores. Que eh, por lo general son cuatro colores. Eso, la, la, usualmente lo vemos como que son cuatro, cuatro tonos de verde. Pero en el fondo es eh, cuatro tonos de gris. En realidad son dos tonos, y un color transparente y un color oscuro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer ese mismo personaje... En una Game Boy, yo solamente tenía que trabajar con estos cuatro colores. O si sea, escuche ya, no, no, no puedo darle un pelo de arcoíris. Tiene que ser un solo color claro. Entonces, ¿qué hago? No puedo, no se puede hacer a la Game Boy. Había que hacerlo. De algo había que ganarse la vida. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago para representar el, un, un Mario, por ejemplo? ¿Cómo hago un Mario con cuatro colores si Mario tiene cinco colores? ahí la gente tuvo que aprender a sintetizar la información no solamente por ejemplo sabiendo que yo no podía, yo no tenía necesidad de dibujar esa línea ahí sino que aparte, sabía que por ejemplo habían colores que yo no necesitaba ¿te das cuenta? por ejemplo ya la piel tiene que ser el color más claro, así que lo vamos a dejar así el color del pelo lo vamos a dejar como el color S esa no me sirve, le voy a poner ese mejor este tono de acá, este tono blanco es complicado me faltan colores, no puedo agregarle más colores ¿qué hago? ya sé, por ejemplo el color más oscuro lo vamos a dejar como ese y el color de acá no vamos a poder tenerlo pum y agregamos esos colores ahí para definir la boca y la sombra Oh, listo, lo Game en soy es magnífico Dame un check eh, Esas son restricciones de colores Saber qué colores Bueno, que no tengo que agregar más o menos colores Era algo que estaba limitado, única y exclusivamente Por el equipo en el que tú estabas trabajando No podías agregar más colores Hoy en día, afortunadamente Nosotros no tenemos que trabajar con estas restricciones ¿eh? Y tú puedes agregar todos los colores que tú quieras no es trabajar con una paleta infinita de colores. Pero de nuevo, nosotros ya aprendimos que en realidad yo no necesito 50.000 colores. Yo necesito 5 colores, 6 colores, solamente para dibujar un Me mechón de pelo. Siendo que tengo el, el contraste que tengo entre este tono y este de acá. Entonces, ¿necesito más colores? ¿Necesito agregarlo? No necesariamente. Incluso, ¿viste? Ahí acabo de eliminar ese color, este color porque no había mucho contraste entre este y este, entonces, pum, lo borro y ahora solamente estoy usando tres colores para hacer esto. Y si quisiera ser una persona realmente realmente que necesita optimizar más esto, pum, o borro otro color y listo. Eso lo hago con solamente dos colores. La importancia de entender la, func la función y la función de cada color y la función de cada píxel dentro de todo lo que estamos haciendo aquí es probablemente una de las habilidades que en papel suena más difícil, pero es muy simple y todo eso de nuevo viene solamente con la práctica. Yo obviamente yo no les puedo ir y decirle en cada dibujo qué funciona o qué no funciona, porque eso lo tienen que ir aprendiendo ustedes. Como dije, pueden ir viendo ejemplos, ejemplos en alguna sprites antiguos que ustedes vean de Game Boy por ejemplo los sprites de Pokémon son muy buenos en ese sentido porque todos los sprites de Pokémon están hechos con tres colores todos todos todos los Pokémon están hechos con tres colores y los mismos tres colores a lo largo de todo el juego pero tú siempre puedes ver perfectamente qué es lo que está pasando en la pantalla y entiendes qué es lo que está pasando o sea y puedes identificar por ejemplo puedes saber qué es que es un árbol de, un, eh, de una piedra por ejemplo, o que una persona no es un... Eh, no es un... por ejemplo, si yo tengo una persona aquí yo sé que esa persona no es un árbol porque el dibujo que hice aquí, el sprite que tengo acá se ve como un árbol y yo lo puedo identificar como tal yo agrego más detalle acá y esto cada vez parece más un árbol y si yo le agrego detalles acá cada vez más se ve como una persona y eso a la distancia que yo lo vea eso se va a ver, se va a entender como eh, tal yo todo lo que les estoy diciendo ahora obviamente todo esto funciona en cualquier programa yo si me dije de nuevo repito eh, el pixelar no depende de un programa en particular Yo uso As spray porque en, en realidad yo ya estoy acostumbrado Y me sirve, me funciona Yo antes de usar Asespray usaba otro programa Que se llama Kim, Se llama en realidad Y trabaja de la misma forma La única ventaja que tiene Asespray Sobre otros programas es que ya viene diseñado Específicamente para hacer todos estos trabajos Para tener paletas específicas Para cambiar colores Para hacer animaciones, etcétera y todo eso funciona de la misma forma. Es, quizás en otros programas, como por ejemplo Photoshop, requiere que tú uses pasos extra para poder generar eh, ese tipo de procesos. Eh, uh, ahora, tenemos este personaje y yo digo, ya, está bien. Me gusta cómo se hace, me gusta cómo se ve, quiero hacer algo más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dibujar? obviamente pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden dibujar fanar, pueden eh, eh, tratar de aprender a animar, animar ya de por sí es algo completamente diferente, como yo les decía el proceso de animar siempre implica que tú estás poniendo una imagen sobre la otra a continuación de la siguiente, para generar el efecto de movimiento ¡ah! tengo un frame de más, eso no lo había borrado Yo puedo hacer un proceso de animación súper simple... Y hacer cosas... Partiendo de una animación sencilla... Obviamente nadie les va a pedir que ustedes animen una película... En su primera... Eh, en su primera aventura animando... Pero como ya sabemos que el pixel art es algo que... Es simple, súper sencillo... Se puede hacer cosas súper simples, súper sencillas... Obviamente... Van a poder animar cosas también... super simples, súper sencillas... Por ejemplo... Ella ahora en este momento tiene... De algo he metido en el ojo porque definitivamente está pestañeando muy rápido Entonces, ¿qué hacemos? Agrego, agregamos más frames Aquí abajito Para que haya más espacio entre cada, entre cada pestañeo Pum, automáticamente se ve mucho más natural, ¿cierto? Ah, pero la pregunta que sé aquí ah bueno, pero ya hice ese spray ya, ya, ya, ya estoy listo para preparado para hacer cosas más complejas y <risa> sí, sí, probablemente si sí lo no está, ahora, estamos trabajando en un espacio que es igual es chiquitito, de 32 por 32 si quisiera trabajar, por ejemplo, en un espacio más grande, hacer una cosa más elaborada, y si dijera, ya voy a hacerlo al doble, de 64 por 64 si 32 por 2... 64, y 64... Es un buen tamaño para mí... Me siento capaz... Confiable... Siento que puedo hacerlo... ¡Pum! Y lo hago... Y digo... ¡Wow! ¡Wow! Eso es mucho más espacio... Y el personaje que está haciendo ahora literalmente se ve mucho más grande tengo mucho más espacio y podría agregarle finalmente podría agregar las pecas que dije que quería hacerle ahora finalmente puedo hacer las pecas. voy a agrandarlo inmediatamente voy a tomar su cara y si lo hago mucho más grande de lo que estaba antes wow ahora podría definir mucho mejor su, la forma de su cara ya aprendí que no necesito usar todos los colores. Entonces ahora qué puedo hacer? Puedo agrandar el ojos acá. Meterles mucho más diseño. Por ejemplo, digo, ah, voy a definir mejor sus ojos así. Ahí empieza su ojo de I y ese Ahí, ahí ya la nariz no tiene que ser un solo cuadrado. Ahora son varios cuadrados. Entonces, ¿lo que puedo hacer? Puedo tomarla y definirla mejor. La puedo definir mejor así. Oh, ahora sí parece una nariz, ¿cierto? Podré agregarle un poquito más. Y ahora su boca. Obviamente ya no tiene que ser solo este cuadrado fume. Ahora puedo hacerle unos labios de verdad. Pero incluso darle una pequeña sonrisa. Porque, ¿Por qué va a estar así tan triste? Y su oreja, mira. Su oreja está así ahora. Pero suavicémosla. hagámosle un poquito más que más como oreja, de hecho aquí hay que arreglar porque obviamente según la anatomía la oreja no puede estar más arriba del ojo, entonces nosotros le damos una oreja que se vea más como oreja ¡pum! ¡wow! eso tampoco parece mucho una oreja pero lo vamos a arreglar Ahí. eso por lo menos es un poquito más más aceptable dentro de lo que se puede llamar una oreja ¡ah! está aquí, hagámonos simple. más, ya, listo eso es una oreja y si alguien dice lo contrario, bueno, mira, es una oreja se está puesto ahí al lado, es una oreja, funciona como oreja ¿Tú lo entendiste que es una oreja? Yo también lo entiendo como una oreja Se entiende que es una oreja y está bien Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya tenemos una cara mucho más definida Pero el pelo, falta el pelo El pelo se puede quedar así de cuadrado También tengo que intentarlo, tengo que mejorarlo Tengo más espacio Obviamente, ya no Bueno, ahora parece casi un afro Entonces no puedo simplemente trabajar así tengo que dejarle dejarla, prendémoslo un poco por ejemplo, tomémoslo un poco esto va a ser como cortar el, esto va a ser como cortar el pelo si yo le saco toda la parte que está acá arriba por ejemplo, el pelo por general se forma así entonces yo voy trabajando acá hago ya, el pelo tiene más espacio entonces ahora podemos hacerle unos mechoncitos acá abajo y tomo acá también le más pelo ahí y ese mechón loco que tenía ahí, ahí le da una mejor forma para que se vea más como un mechón pum, listo wow cambio mucho desde la última vez que lo vimos porque la última vez que lo vimos se veía así y ahora se ve así wow definitivamente tener más espacio ayuda mucho pero también me gusta cómo se ve así y ambas, puedo entender perfectamente que por ejemplo hay una boca acá tengo los ojos, la oreja y es la misma información que tengo acá, entonces acá tengo la oreja, acá tengo los ojos, y acá tengo esto. Ahora digo, si yo quisiera hacer esto acá, ¿puedo hacerlo? ya que ver, a ver, si yo le agrego eso ahí, ahí, y se ve como los ojos que hice recién. Mm, complicado, pero que funciona mucho. Mm, pero entonces mejor borremoslo, ¿no? borremos los ojos que tiene ahí esa línea porque lamentablemente esa línea ahora parece como que estuviera riéndose, que estuviera contenta Y no sé si realmente es la imagen que quiero dar de ese personaje Wow, ahí sí, sí, definitivamente mejor Si quisiera agregar ese detalle tendría que agrandar la imagen Y ahora que tengo más espacio, puedo hacerlo, así que wow, es un muy buen cambio Oye, pero podría agregarle unas cejas acá Wow, ahí tiene inmediatamente cambia su cara, eso su expresión. A ver, podría agregarle una boca acá. Perfecto. Y ya no quiero tampoco que sea solamente de gameplay. Aparte tengo un color extra que ahora puedo usar. Podría aprovechar de darle una sombra acá. Para que su cara se vea como cara y para que su cuello también exista. Porque me dijeron que un cuello es importante tenerlo. Y empezar a agregar detalles como, por ejemplo, el pelo está todo de un solo color. Debería poder cambiar eso. Entonces toma acá un color. Y empiezo a pintarle su pelo. ¿Y cómo se lo pinto? Como yo quiera. Porque como yo quiera que quede, va a quedar bien. Total, ahora, ¿qué estoy haciendo? Solo estoy practicando. ¿Cierto? Wow. Ahí se ve que hay una forma en el pelo. Hay un peinado que el pelo está yendo para un lado. Y no solamente un casco gigante que ya está usando. ¿no? Y estoy pintando otro más pedazos de pelo acá. Y eso, lamentablemente, en la versión anterior este, no podía ser. Eso. Wow, ahí definitivamente se ve como que hay mucho más, más en su pelo. Obviamente, esa oreja, por razones... Y yo estamos entendiendo ahora, esa oreja realmente no debería estar ahí, porque si el pelo la está cubriendo. Entonces, pum, lo dibujo ahí. Y listo. Wow, definitivamente se ve como una persona tal cual tú le creerías lo que le dice. No, oh, esa, esa, esa sonrisa definitivamente no es la de alguien que tenga mentiría, ¿cierto? Entonces terminamos a agregar unas sombras acá. Wow, Definitivamente funciona. Ahora, ¿podría seguir agregando esto y a seguir agregando detalles? Sí, quizá, pero sería ya necesario. Yo creo que ahí ya tenemos todos los rasgos que queríamos. ¡Ay, no! Es verdad? Nosotros queríamos agregarle peca a este personaje. Porque tiene peca. Bueno, las pecas no son nada malo. Así que agreguémosle peca. Ahora podemos. Ahora tenemos el espacio y todavía tenemos este color que nos permite hacerlo. Entonces ponemos Tenemos el espacio para que las vayan en puntos donde realmente se lean como pecas. Entonces podemos poner ahí, una ahí, una ahí y una ahí. Y wow, ahora nuestro personaje tiene pecas. Vamos no, a poner pecas acá también porque las pecas también van ahí. ¿Qué tal? Definitivamente cambió desde, mucho desde lo que teníamos acá a lo que teníamos acá. Así que eso. Yo creo que por ahora es un buen inicio, es una buena forma Yo creo que si hacemos otro stream podríamos entrar un poquito más detalle de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy Quizás eh, hablar un poco más en detalle de cómo saber por ejemplo Cuál es un buen balance de contraste, de colores Cómo por ejemplo, cómo poder trabajar con un mouse, cómo poder trabajar por ejemplo con una tablet Y, y si quieren, siempre, pueden contactarme en Instagram eh, pueden mandarme un mensaje o pueden, eh, si tienen alguna duda, si quieren que les ayude con algún trabajo o con algún dibujo Pueden contactarme por Instagram, arroba metalupx, ahí está saliendo la pantalla, por supuesto Y podemos, eh, pues voy a tratar de ayudarlo en la medida que pueda Yo creo que sería buena idea que fuéramos eh, armando esto como una, una charla que fuéramos haciendo en el tiempo ¿Les parece? Hola, hola, ¿cómo estás? Justo estoy terminando ahora, porque iba a ser un stream bastante cortito Pero prometo que la próxima vez voy a traer algo más elaborado Y les voy a mostrar un poco cómo yo voy trabajando sobre eso Así que eso, no sé, ahora si quieren si tienen alguna pregunta, alguna duda que les gustaría hacer Igual lo podemos hacer, yo creo que podríamos dedicar un stream exclusivamente A que ustedes me vieran diciendo cosas que les gustan Yo las fui dibujando y yo les voy mostrando cómo se pueden ir haciendo también Así que... Eh, bueno, de nuevo, siempre lo voy a repetir. No se preocupen si no tienen un programa en específico, si no tienen plata para comprarlo. Obviamente, yo no les voy a decir que lo No, no, no. No, no estar en contra, no, no, no podría estar a favor de eso. Pero sí... Eh, Usen lo que sea más cómodo para ustedes, dibujen lo que sea más cómodo para ustedes. Nunca se sientan presionados a que tengan que hacer algo en específico ni que les va a salir bien a la primera. Nunca sale bien a la primera. Hay que practicar. Hay que entrenar. Yo para poder hacer esto, así tan relajadamente, yo tengo que practicar todos los días. Y siempre tengo que hacer cosas mucho más... Más elaboradas, de repente, no sé, no puedo mostrarles nada ahora. Sí, podría, porque ustedes ven que hay dos pestañas allá arriba. Son dos cosas que yo iba a mostrar ahora, pero dije, guardemos un poquito más para adelante. Así que, eh, ahí vamos a estar hablando con la gente de Pagua, a ver si podemos repetir más, más adelante. Eh, para que vayamos haciendo cosas más entretenidas. Eso, así que, cuídense, eh, duerman. Es un viernes, son las 11, así que ya deberían estar acostados. Y si no van a estar acostados, traten de descansar. Tomen harta agüita y se cuidan. ¿Ya? Eso.